de esta antena ya sí esta antena cómo se va a llamar Paula Paula y a qué distancia esa también como 350 cincuenta metros ok, No, no, Ahora le Ya, no tengo que Okay, lo No. Me, no hay como vamos de aquí, hay como de ya. Ya yeah, saben. Yeah. Lo que hacían es... ¿Quién era así, Manuel? ¿El de María? <laughs> Por eso me quieren golpear. Nada, la I'm not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 lo malo que es... Yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, le no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una camisa camisa camisa camisa camisa camisa camisa camisa camisa ¿Ese está? ¿Ese está qué es esta? ¿Está Está Listo, patrón ya quedó la otra, ya quedó. ¿Sí, don? Sí, ya quedó ya. Sí. Ya quedó, ya quedó. Ya quedó entonces... Ya, ya, ya voy un montón. ¿Vale? Ahora no le puedes ahí me avisa entonces. Órale, ya quedó. Vale. quedó. Días. Órale, pues, tengo pendientes. Vale. Okay. Bien, mis queridos amigos, eh, pues en lo que estamos observando ahorita eh, ya en el video, pues es una asesoría vía remota este cliente que está ubicado en eh, Cerrío, Cerrío o Cerdillo, Zacatecas, algo así. Entonces este cliente, pues este, eh, conectó, bueno, eh, se consiguió o compró una antena de Starlink, el servicio de internet de Starlink, que le está dando 220 megas de bajada, y creo que 40 de subida o algo así. Eh, pues ese cliente nos contactó para conseguir eh, el equipo con nosotros. Le vendimos las antenas LAP-120. Eh, y le vendimos 6 eh, LiveIn M5M. Y bueno, pues este cliente, pues el día de tierra ayer, <coughs> le estuvimos... Apoyando con la configuración vía remota. Y bueno, pues con, con todo esto, pues ya este, el cliente ya quedó eh, pues configurado sus antenas de esta forma. Son seis antenas que se le configuró. Ahorita va a eh, ir a instalar sus otras tres antenas para que ya cumpla con sus seis antenas eh, clientes. Eh, faltaría de reconfigurarle a este cliente eh, una antena Altai y su microtic para la venta de fichas. Entonces, mis queridos amigos, pues este es una asesoría vía remota y pues, eh, pues contamos con ese servicio, esa eh, asesoría técnica vía remota, vía telefónica y pues tiene un precio, no según el proyecto que Tú tengas, pues es el precio que le te damos para las configuraciones y ventas de los equipos. ¿Vale? Los envíos de, la, de los equipos son, es, es, es gratis eh, a partir de tres piezas. Si tú me compras una pieza, pues tiene un costo de envío. Pero ya a partir de tres piezas, pues ya el costo es gratis. No tiene ningún costo. Y bueno, pues va, va con garantía el equipo va sellado en su empaque original y pues una vez que esté allá pues nos contactan para que se haga la eh, la configuración que necesiten y lo que se vaya a necesitar eh, en este caso cuando ustedes tienen algún proyecto eh, y no saben eh, por ejemplo nada de redes cómo es configurar una IP qué es lo que es una máscara de red, una IP local, eh, un puerto de Ethernet, eh, un POE, etc. ¿no? Entonces, eh, más o menos pues se necesita saber algo de eso para que nos facilite un poquito más el trabajo, porque si no saben nada de eso, pues nuestro trabajo pues, va va siendo un poquito más difícil en explicarlo, sí lo podemos hacer, pero pues nos, tomas un nos toma un poquito más de tiempo, ¿no? Y bueno, pues entonces sobre eso también el, el, el cobro de asesoría pues va incluido, ¿no? Entonces mis queridos amigos, pues hasta aquí el, este pequeño video de esta asesoría. Eh, ya el cliente después nos va a contactar a ver cómo nos quedó ahí sus clientes, pero por el momento las configuraciones por el momento están bien, están funcionando. Aquí anteriormente este cliente pues tenía muy bajo su, su, su antena de sectorial, lo tenía a 4 metros, eh, sí conectaba pero tenía mala señal, muy mala recepción de señal, entonces el día de hoy comentamos de que si había posibilidad de levantar un poquito más la antena, la sectorial, para que las demás antenas pues las, las, de, la, la, las alcancen a detectar ¿no? la, la, la señal una buena calidad. Entonces la subió y pues eh, sin problema, ahora sí que tuvo una mejor recepción de señal y ahorita están conectando las antenas sin ningún problema. Está teniendo una buena calidad de señal. Los clientes están recibiendo su señal por medio de, de la antena cliente y su modem eh, tp -Li. Y bueno, pues no hay ningún problema hasta el momento, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, pues hasta aquí el video. Eh, no duden en suscribirse, compartir este video por las redes sociales. Contáctenos aquí abajo de la descripción de este video, pues vamos a dejar un enlace de, directamente de nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos, nos manden su mensaje. Eh, en algunas ocasiones en algunas ocasiones no podemos contestar llamada, ya que pues eh, estamos en ocasiones trabajando, ¿no? Pero pues eh, cualquier momento pues eh, nos ponemos contacto con ustedes o nos manden un mensaje y nosotros nos contestamos después vale entonces nos vemos hasta la próxima chao